Doble Doblemente comprometido, wey, no hombre Ese anillo es de castidad ¿Qué? ¿Qué? ¿Coromi? Sí ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Wey, no mames, es en serio. Déjame checar, ¿qué pedo?